Señores, esto es preocupante y a la vez como raro, papi Juan. Sigue muriendo gente por el alcohol. Sí, pero... Eso está raro. Eso está raro. ¿Sabe por qué está raro? Porque aquí yo tengo tiempo... Tengo tiempo viendo eso, de esos adulterados, y ahora 50 y 60. Hay que tener cuidado con eso. La Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional informó este lunes la muerte de otras cinco personas tras ingerir alcohol adulterado. De los muertos, tres residían en el distrito municipal de Jaibón, Valverde, y los dos restantes provincia Montecristi. Con el fallecimiento de esas cinco personas se elevan a 14 las víctimas que en la línea noroeste a causa de bebidas alcohólicas adulteradas. Desde el pasado jueves, las autoridades han demantelado varios laboratorios clandestinos en donde se fabricaba la bebida. Sobre el caso, al menos 17 personas fueron apresadas ayer presuntamente por vender bebidas alcohólicas adulteradas y falsificadas en diversos negocios. De la provincia de España y Santiago, con lo que la policía resaltó que suman cinco los laboratorios y fábricas clandestinas desmanteladas en diversas comunidades del país tras las defunciones en los últimos días por consumo de esas bebidas ilegales. Asimismo, el Ministerio de Salud informó que en las últimas horas se han identificado la bebida Capicúa. Como una tercera fuente vinculada con los casos de intoxicación y muertes por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, ocurrido específicamente en los municipios de Licea Almedio y Villa González en Santiago. El denominado Ron Capicúa fue adquirido en colmado de estas localidades de la provincia de Santiago de los Caballeros por, la, por el personal de salud pública y advierte a la población. A que evite a tomar esta bebida. Señor, vamos a ver ese video. Señor, esta fue una fábrica de alcohol adulterado que la policía de Navarrete encontró en Pontón. ¿En Pontón fue verdad? En Pontón. Villa Tabacalera? Villa, Villa Tabacalera. Miren. Miren. Ese jíbaro adulterado, miren. Mírenlo ahí. Eso no es una fantasía para que la gente se dé cuenta de la situación. Miren las etiquetas. Ahí tienen etiquetas para pasarse la vida entera vendiendo ron, miren. Miren. Miren para los que beben eso, miren. Esos es aceite quemado que se lo echan al ron, miren. aceite quemado mírenlo ahí. Para los que les gusta eso, miren. Miren, este es jíbaro, coño, pero cualquiera que se bebe una botellita de eso. Mirenlo ahí. Miren los galones. Miren otra. Otra camioneta llena. Miren, este es el famoso P.T. Allen. Vamos a ver dónde entre los dos. Vamos arriba. Este es el famoso P.T. Allen. Este es Miren. Miren, esto es demoníaco, ¿verdad? Eso es alcohol. Miren la máquina. Sí, esta es la máquina donde. donde Hacen la tapa. Hacen la tapa donde tapa la botella. Y ahora vamos en el camión mismo a buscar lo que queda. Porque esta es una fábrica gigante. este es más fuerte que la de Brugán. Señores, un azote porque eso se ha llevado más que el COVID un día. Es un azote. ¿Y cómo es? Pues yo no entiendo porque eso siempre pasado. ¿eh? Yo sé que eso mata y todo, pero. Sí, hay algo más. Algo más. Hay ahí. Pero. Esperemos en Dios. Bueno. Se está muriendo de repente y aquí toda la vida ha existido eso. ¿De Jeromo falsificado. sí o no, papi Juan? Eso es como, cuando usabas, usted, siempre la piratería de enibir, siempre ha, ha usado el romo la piratería, la... pero ahora se está muriendo. Pues, ¿Para qué? En un día se mueren 15. Montanel, no el romo, que, ¿Mm? que el que no sabe de bebida se lo bebe. Porque usted nunca puede ver un wiki con basura adentro. Usted tiene que mirar el wiki. Una pajita un wiki no trae. Una sola. Y mamá Juana, usted está bebiendo. Tiene que chequear su bebida. Mira, de barrica y barrica. Esa gente ponen a hervir eso, de verdad. Lo ponen como a batirlo, a barrica. ¿eh? No, tiene que ponerse loco y morirse la gente porque con, con el óxido de esa barrica tiene usted que morirse. Pero tiene que haber una penalidad por, por eso y los que están presos a eso que hay que darle duro. Sumarle todos esos muertos a esa gente. Al que han agarrado, claro. Eso es un cargo por homicidio. Claro, es predeterminado. Un homicidio, es un homicidio. Ve ese Pity Allen. Ese piti Allen que le gusta Moreno Foto, como está viendo ahora mismo. Moreno Foto le gusta el Pity Allen. ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo es que? <risa> <risa> ¿Cómo es que dice? Es que dice? <risa> Saludos a nuestro colega eh, Moreno Foto que está viendo el programa de los sobrosos. Y se mete su Pity Allen también. Eso es, no es nada. Eso no es que dije. Señores, no, pero está, no, está raro, está raro, eso está raro. Ahora también raro, claro, Es que aquí en la provincia de no Duarte no se haya reportado Púntale. Aquí no hay uno y aquí sí beben. No, aquí lo ¿Eh? <risa> Yo he visto borrachos que aquí no, no le caben más por la boca y andan así, con, hueliendo el gromo, hueliéndolo. Y aquí no ha llegado eso. Vamos a aclarar la cosa bien vamos a mandar de tibio con la gente. Señores, en otra información?